Cada casa es única. Por fuera se pueden parecer pero por dentro son todas diferentes. Hay casas estáticas y otras que se reinventan día a día. Casas con personalidad, infantiles, robustas, divertidas. Hay casas que se vacían pero quedan llenas de vivencias. Cada casa es única. Pero hay una casa que es de todos. Donde las preocupaciones y alegrías de uno, son preocupaciones y alegrías de todos. Una casa donde trabajamos para que todos tengan las mismas oportunidades. Donde todos somos hermanos y tenemos un centro que nos motiva e inspira. Y esto sucede porque Jesús vive. Y está entre nosotros. Vení, volvé, reencontrate. Iglesia de Montevideo, casa de todos, de todos, todos. Te esperamos el 9, 10 y 11 de mayo. Entérate más en casadetodos.uy